Muy bien Nacho, gracias. O sea, yo supongo que todos habréis leído la ponencia, o la mayoría. Eh, el tema es muy denso, como veis, eh, lleva un montón de notas eh, para desarrollarla, porque la, el, el, la propia presentación de la ponencia también estaba sometida a unas normas, es decir, no podíamos superar 1500 palabras, supero creo que ciento y pico, eh, tres páginas y, y entonces, pero sí se permitían notas y, y anexos, ¿no? Entonces yo, si no la habéis leído, os la recomendaría que, que lo hicierais y, y que profundizarais en las notas si os interesa el tema, es decir, si el texto os llega simplemente porque el tiempo es breve y necesitaría más tiempo simplemente para leerla con detenimiento porque creo que, como os decía, es densa, es profunda y solo hacer hincapié en aquellas cosas importantes que lo oigáis de mi voz o incluso matizar alguna, alguna cuestión. ¿no? A mí me ha gustado mucho este tema, es decir, forma parte de mi, de mi vida, y me ha gustado mucho precisamente en la, en la RI encontrar la importancia que, que se le da, que se le otorga a la autoconstrucción personal. En la primera nota aparecen referencias precisamente a, a, a vídeos y a documentos de, de Félix, donde, algún libro también, donde lo desarrolla, lo desarrolla en profundidad. Y desarrolla incluso un método en cinco pasos para uh, autoconstruirse o para trabajar la, la autoconstrucción, la reflexión, la interiorización, eh, que son temas importantes. Yo tengo, además de la propia referencia de Félix, que me parece importante, tengo otras referencias a nivel personal, sobre todo que provienen del, del hinduismo, pero también muchas referencias occidentales. ¿no? Una de ellas es el Víctor Frank. Mmm, que hacía mucho hincapié precisamente en, en, en una de las cosas, o, o leyendo su cita, le, le voy a citar, la primera fuerza motivadora del ser humano es la lucha por encontrarle un sentido a su propia vida. Este sentido es único y específico en cuanto a que es uno mismo quien ha de encontrarlo. Únicamente así el ser humano logra un objetivo que satisface su propia voluntad de sentido. Eh, yo creo que la construcción se ocupa de la parte espiritual del ser humano. Eh, y por hacer una definición rápida, es todo aquello que desarrolla todo nuestro potencial como seres humanos. Y cuando se habla de espiritualidad, como a veces se confunde o hay mezclas con religión, evidentemente no tiene nada que ver y es diferente y hay incluso en, el, en la tradición hinduista una digamos una escuela atea, que es la escuela Charvaka, no Es decir, no hace falta crear, creer en una divinidad para desarrollar la espiritualidad que es bueno, lo esencial del ser humano. Hay elementos que... Eh, yo he tomado del tantra y que, para la autoconstrucción y que es que debemos alimentarnos de belleza y de sublimidad. Eh, porque eso es lo que me, nos permite desarrollar lo más elevado, lo que hay de más calidad en nosotros como seres humanos. ¿no? Y también que eh, un tema importante es que la, la autoconstrucción necesita de esfuerzo personal, esfuerzo y tiempo. Es decir, no se hace leyendo, no se hace viendo memes de las redes, ¿vale? que es algo que circula mucho. Que, por cierto, muchos de esos memes con supuesto contenido espiritual están tomados muchas veces de las eh, técnicas de management de las, de las empresas, ¿vale? que también utilizan todo ese tipo de temas. ¿no? El autodesarrollo o la autoconstrucción personal se inicia desde el nacimiento. Desde la maternidad. Y como decía San Agustín, dadme otras madres y os daré otro mundo. Yo en este sentido, y utilizo como referencia a quien he descubierto hace solo unos poquitos años, a Casilda Rodríguez, y la lectura de su obra la recomiendo encarecidamente, a las mujeres, pero también a los hombres. ¿vale? Es decir, rompe muchísimos mitos, rompe muchísimas limitaciones y permite entendernos quiénes somos como seres humanos. Eh, afortunadamente, digo afortunadamente para mí, y como ella mismo dice, estaba por ahí toda esa información, pero eran como piezas sueltas de un puzzle. Es decir, yo ya conocía a, a Jim Butas, conocía a Reich, que es uno de mis dioses personales, por decirlo de una manera, y ella lo que ha hecho ha sido coger todas esas piezas y dármelo montado. Y entonces todas esas cosas que yo ya conocía, como ella, de repente, ves el puzzle montado. Y para mí ha sido muy revelador, por eso os lo recomiendo. Eh, bueno, hacer hincapié simplemente de pasada en una cuestión que, bueno, un apunte. Eh, en Occidente tenemos muchos maestros del sabor, del saber, es decir, del conocimiento, y sin embargo cultivamos muy poco o hay muy pocas figuras como las que suele haber en Oriente, que son los maestros del ser. ¿no? Y me parece que también deberíamos prestar la atención y que tuviéramos eh, maestros de ser que en la antigüedad sí lo sabía. Luego, que es una de las cosas que ha provocado toda la destrucción del ser humano actual, sobre todo en las grandes ciudades, pues yo creo que es fundamentalmente la división o la separación de la vida como algo sagrado, y sobre todo la escisión que tenemos con la ruptura del contacto con, el, con la naturaleza. Esas son, me parecen, dos causas fundamentales, y que aunque estemos en ciudades, mantener el contacto íntimo, experiencial, con la naturaleza, y verla como algo sagrado. No solo la naturaleza, sino toda la vida. ¿no? Eh, ¿Quién ha provocado esa pérdida del sentido de lo sagrado? Pues posiblemente la estructura social que tenemos el Estado, y que primero quizá hay que hacer una purificación personal del Estado, porque lo llevamos dentro, está en nuestro interior, aunque alguno diga que no lo ve, porque quizá se confunde con nosotros mismos, forma parte de nosotros, y debemos purificarnos de él. Y como decía Dante en la Divina Comedia, no fuisteis hechos para vivir como bestias, sino para perseguir la virtud y el conocimiento y es mmm, para mí una guía compartir conocimiento en la medida que puedo, en la medida que he dedicado, bueno, tengo una cierta cantidad de años y me he dado de cuenta que he puesto, eh, la perspectiva de mi vida me ha permitido darme cuenta que he dedicado bastante tiempo a, a esto, a la autoconstrucción, al autoconocimiento, de hecho... Compartir el conocimiento es lo que hago a través de mis clases de meditación y otros talleres cuando lo hago, que no es algo no es una actividad regular, pero sí que lo hago de vez en cuando. ¿Y por qué es importante también la autoconstrucción desde el punto de vista del R.I.? Bueno, pues porque una familia, una comunidad, una sociedad, es tan fuerte como lo son sus miembros. Y por lo tanto, que una comunidad esté formada por... Personas autoconstruidas y fuertes la hacen mucho más fuerte. Y eso requiere que los individuos que la forman, pues bueno, pues tengamos, desarrollemos eh, capacidades como la oratoria, tener criterio propio, capacidad de reflexión, de decisión y centrados en los intereses del grupo y no en los personales. Ayer comentábamos a algunas personas que a todos nos gustaría vivir en comunidad. Es un poco lo que buscamos, o crear comunidades, fraternidades. Y tú decíamos que nos gustaría, pero todos somos conscientes de que tenemos una cierta incapacidad para hacerlo. Porque estamos demasiado acostumbrados a vivir centrados en nosotros mismos, en nuestros intereses, en lo que nos gusta. ¿no? Y para la vida en comunidad lo que es necesario es tener una visión de conjunto, vivir centrados en el conjunto y no en lo personal. Y eso para los individuos que ha creado esta sociedad de absolutamente centrados en lo egoico, pues es eh, hay que podar un poquito, ¿no? eh, Y como comentaba antes, es decir, aunque la RI reivindica fundamentalmente la herencia cultural europea, cristiana y, sobre todo, la, la de esta parte del territorio del mundo, eh, yo tengo otras referencias que me parecen muy importantes. Eh, que están dentro de la cosmovisión hinduista y que otra referencia personal mía, como Osames Satyananda, un catalán, que habla en castellano, él también ha visto, he tenido la oportunidad de hablar con él, de intercambiar mensajes y ve un montón de puntos en común entre Occidente, entre la visión hinduista original y la visión primigenia de Occidente también, de lo sagrado de los dioses, de la naturaleza como algo sagrado. Tiene un vídeo por internet, no sé no recuerdo si lo he puesto en las notas la, la referencia, pero si no, si alguien tiene interés, un vídeo corto de 20 minutos y es muy interesante para ver cómo no estamos tan separados ¿no? y que te participamos de visiones comunes y de concepciones del mundo comunes, al menos en nuestros orígenes, y que la propia evolución, porque también hoy en India, lo que es la sociedad mayoritariamente participa de la visión occidental, ¿eh? de, en gran parte, aunque quedan, bueno, afortunadamente quedan personas que, que siguen cultivando esa, esa visión ancestral. Y, eh, bueno, hay una cosa que a mí me ha gustado mucho ver, que es, por ejemplo, Salviano de Marsella, eh, citando una frase de él, eh, que prefieren ser libros bajo una apariencia servil para ser esclavos bajo una apariencia de libertad que tiene mucho que ver también con la visión hinduista de la, de la libertad ¿no? y también en los estoicos cuando ese dicho que dice retírate al interior de ti mismo y permanece allí y es casi, es el mismo sentido de una cita de Abhinavagutta eh, la principal referencia dentro del trika del sivaísmo no dual de Cachemira de que en las notas lo veréis y tiene una cita que es prácticamente la misma y con el mismo sentido y que tiene de unión con eso que os decía antes, de esa cosmovisión original donde hay un montón de, de puntos en, en común. He oído el timbre y creo que se ha acabado el tiempo. Bueno, es el vuestro y os lo dejo. Vale, muchas gracias por la atención. hablaba Casilda Rodríguez y has dicho que en la construcción en lo que somos, es importante incluso el hecho de, de cómo hemos sido concebidos de cómo hemos sido paridos etcétera, eso lo puedes explicar un poquitín más, un minuto Bueno, ahí quizá un dato es eh, vamos a ver, en occidente la maternidad aunque es, aunque es cierto que está o al menos hay personas que no se han dejado comer por esa visión, es decir, el contacto de la criatura recién nacido con la madre, piel con pie, es muy importante. Y normalmente en la maternidad lo primero que se hace es separar al bebé de la madre, rompiendo ese, toda esa dinámica. Y ya lo explica muy bien porque es la propia reacción del cuerpo de la madre se hace a instancia, a petición, adaptándose a las condiciones del bebé. ¿no? Y luego dice otra cosa que me parece muy importante, que es eh, el ser humano, eh, nacemos muy inmaduros, ¿no? Entonces, que en realidad el proceso de gestación no se limita al tiempo que permanecemos en el vientre de, de, de nuestra madre, sino que hay un periodo de estereogestación, como los, eh, joder, los de Australia, como los canguros que llevan una bolsa y que el ser humano no tiene, pero que en realidad sería un proceso similar, ¿no? Ese proceso. Y esa es el inicio de la auténtica sexualidad, es decir, ahí empieza la doma y el cortar los lazos es decir, y la represión y la represión del sistema se inicia ahí, por lo tanto ya desde el principio ya nacemos normalmente tocados ya somos efecto de la forma en que nacemos ¿no? pero os recomiendo su lectura ¿eh? porque es un, contempla muchas más cuestiones, muchos más aspectos y me parece eh, bueno que puede aportar muchas cosas Entonces, estás queriendo decir con esto que en realidad, el, el elemento más importante a la hora de constituir una sociedad humana sería eh, poner en el centro el, el nacimiento del niño, o sea, gestación y nacimiento del niño. Sí. Y que eso algunas culturas lo han hecho, aunque están en desintegración muy rápida, pero por ejemplo en China las culturas más ancestrales chinas todavía conservan eso y toda la, la organización social gira en torno a esto, ¿no? Eh, es un salto cualitativo total. Esta sociedad está organizada en torno al dinero, en torno a la... ¿Cómo se, cómo, cómo se podría avanzar en ese campo de, de organizar una, un colectivo humano en que todo gira en torno a la natalidad? Pues es una gran pregunta, pero yo no tengo la respuesta. ¿eh? Yo creo que es algo que tenemos que encontrar colectivamente, es decir, a través de estas referencias, y posiblemente no se pueda hacer en una generación, porque nosotros ya venimos con lo que Casilda llama el, pecado, el pecado, la falta original, es decir, ya hay algo que nos ha fallado y por lo tanto lo que tendríamos, es decir, si somos conscientes de ello, arreglarlo para futuras generaciones y el desarrollo de esas personas que han nacido en libertad y su propia evolución, su propia autonomía, es la que puede crear una sociedad diferente. Yo creo que nosotros estamos limitados y tenemos que reconocer nuestra realidad, porque solo reconociendo dónde estamos, a partir de ahí podemos avanzar. Si no, nos estaremos engañando. Entonces, es algo sobre lo que reflexionar, sobre lo que trabajar, pero reconociendo dónde estamos, de dónde partimos, de nuestras propias limitaciones. Esa es mi idea. No sé si la compartís, pero… Nada, que al hilo de, de, de lo que comentaban, ¿no? de no caer en en un no, no viendo pues, otros aspectos también convergentes, en otras culturas, también el caso de, de las Islas Trobrián en Melanesia, que Malinowski tiene como referencia y luego Rich estudia ¿no? a nivel de... todo el trabajo de campo que hace Malinowski en Melanesia, es una sociedad de carácter matrilineal también, en el que precisamente pues, los niños tienen una autorregulación psicosexual, eh, no hay crímenes sexuales, no hay violaciones, o sea que eh, la vida sí que está constituida en torno al centro, ¿no? entonces también pues... Sí que hay aspectos eh, universales en culturas particulares que convergen, ¿no? Al final, o sea, de lo particular y universal, hay aspectos también, ¿no? Se, se rompe, digamos, que esa lógica binaria aristotélica tan clásica es como una especie de continuum, ¿no? De gradación, de más o menos convergencia, pero siempre hay aspectos eh, en común, ¿no? En este caso, pues, la eh, en el centro. Sí, sí, estoy de acuerdo. Es decir, yo no conozco en concreto el ejemplo que, que citas, pero sí conozco otros, como por ejemplo el de los Murias y el Gotul. Los Murias es una, digamos, una etnia que hay en la India que, bueno, su desarrollo, aunque ahora están en peligro porque están demasiado ya influenciados, pero tratan de salvarlo, donde la educación sexual de los niños la realizan ellos mismos. Es decir, está el Gotul donde por las noches, a partir de los 12, 13 años, no sé exactamente, los niños, porque son para nuestra visión son niños, es decir, 12, 13, 14, 15 años, duermen en un dormitorio colectivo, comunal, donde no entran los adultos, donde los de más edad son los que transmiten el conocimiento a los más jóvenes, donde está prohibido, en las normas, tienen sus normas, que duerman, es decir, que se formen parejas, ¿vale?, y donde hay actividad sexual, es decir, donde se inician en el mundo de la vida sexual, de forma colectiva entre ellos, ¿vale? Y donde eso les prepara para luego, porque luego sí viven en pareja, es decir, el hecho de que eh, tengan el inicio a la sexualidad se haga de un modo, digamos, colectivo, sin embargo, después forman parejas de manera estable, ¿no? Es decir, que hay montones de referencias, ¿no? Y, hay, y si, bueno, si Lisa Jim Butas, pues habla ella de lo de lo que se conoce como... La matrística, ¿no?, donde una sociedad no, eh, es decir, donde el centro de la vida, como comentaba Rafael, es la maternidad, donde se organiza todo alrededor de las madres, donde los hijos son, pro eh, no propiedad, pero los cuidan entre todos, donde el hecho de que falte la madre no tiene casi ningún efecto para los bebés, porque lo cuidan las demás, ¿no?, y donde las uniones entre las personas son absolutamente libres, ¿no?, es decir, bueno, nos puede chocar... Puede no entrar en nuestra cosmovisión actual o personal de cada uno, pero es evidente que, es, que tiene unas, unas ventajas. Si ¿no? Sin sí, extiendo demasiado personal. No. Bueno, eh, no, no, pues tenemos dos minutos todos para, digamos, para el debate. ¿no? Y esto tenemos los tiempos muy marcados. Pero para ir al hoy, a, a lo que hemos sido, cómo hemos creado, lo que en la cultura, había. ¿Qué? ¿Por dónde empezamos? ¿no? Y esto no es una pregunta que te haga a ti, sino. Sí. Que, la, que, que esto es un momento de debate, ¿por dónde empezamos? O sea, ¿Por dónde empezamos nosotros a trabajarnos a nosotros mismos? Porque parece que a nivel colectivo, o, o, pues algunas propuestas hay, hay cuestiones, hay, no lo sé, hay, ahora con este tema del coronavirus pues puede haber un poquito más de organización, pero el problema que nos encontramos siempre con las organizaciones, lo has dicho tú, es que al final llegamos individuos y estamos todos con nuestras neuras, con nuestras paranoias y con nuestras complicaciones, ¿no? Entonces... Claro, no somos aptos para estar con, para estar juntos. Al final, estamos viendo siempre que cualquier iniciativa colectiva, pues peta. Entonces, ¿por dónde empezamos? O sea, esto es una pregunta que, que, que, que, que todos entiendo que tenemos que, que, que, que decir o proponer algo, ¿no? O, ¿Qué se os ocurre? ¿Por dónde empezamos? A trabajar con nosotros. Entonces, vamos a ver. Yo lo que he criticado un poco es, digo, a ver, la, la construcción, la autoconstrucción del individuo. Y digo... El individuo, cuando nace, ya está construido. Lo que sí que comparto es que, o sea, yo lo compartiría en plano negativo, es decir, yo creo que se trata más de, de construir al individuo para, pues, para después volver a construirlo. Pero yo creo que hay una deconstrucción ahí. Es decir, nos, pasa, nos hemos pasado nuestra vida asumiendo cosas de fuera, que son todas del sistema prácticamente, que nos van conformando algo, y llega un momento que que tocamos fondo, entramos en crisis, bueno, yo por lo menos tal, y, y entonces a partir de ahí, pues quizá podamos construir algo, pero yo creo que hay que deconstruir, ¿no? Entonces, con respecto a lo que decías tú, ¿no? Sí, yo tengo una propuesta y creo que es fundamental pararse. Pararse en seco y absolutamente, claro, esto es complicado y difícil de hacer, no es tan fácil, ¿no? No es eh, coger y tal, ¿no? Bueno, a mí me fue fácil porque como fue como un ostión, pues me quedé parado. O sea, que tampoco lo no, no tuve fácil en ese sentido, ¿no? Y a raíz de ahí aprendí cosas, ¿no? Pero yo creo que eso es lo fundamental. ¿Por qué? Porque el sistema nos mete en una dinámica en la cual estamos que no paramos nunca. Que no sabemos lo que es parar la mente. Es de, yo a veces se lo digo a la gente y dice: no, eso es imposible. A veces no que es imposible. Que no, tú no puedas parar tu mente es imposible. Si no puedes parar tu mente, apaga y vámonos, porque eso va a estar siempre ahí sin funcionar. Bueno, sería si mucho decir. Entonces, eh, a ver, esto yo lo troco con el Estado, ¿eh? porque el Estado en el fondo, ¿qué significa Estado? Porque el ser y el estar están muy relacionados ¿no? y en el fondo Estado es una forma del estar. Eso es el fondo de lo que llamamos Estado. Y esa forma de estar se basa en la literatura, en la literatura jurídica, que es lo que es la ley, que es lo que después utilizan para someternos y nosotros como unos buenos esclavos le decimos, no, no, la ley, ya de la ley, tal igual. ¿no? Entonces, pues nada, ya está, ¿no? porque yo creo que con lo de pararse <risa> ahí te la van vale, a You has abierto un montón de temas, ¿no? Entonces, es imposible responderlos aquí en, en un momentito. ¿no? Eh, solo, a dos solo a dos cuestiones, es decir, nacemos con todas las potencialidades como seres humanos. Nuestro deber, porque es un deber, sería desarrollarlas. Eso es la autoconstrucción, desarrollar todas nuestras potencialidades. Respecto al, al parar la mente... Mira, ahí voy a adoptar mi papel cuando comparto las prácticas meditativas, ¿no? Es decir, citando a un Swami hindú, la mente es un mono borracho, loco y al que ha un escorpión. Es decir, es imposible pararla. Lo que sí, la meditación lo que aporta, es el, un concepto que yo utilizo en las prácticas, que es el de Saxibá, que es la conciencia testigo, que es separar, la observación, el testigo de la mente, de la actividad de la mente y contemplarla. ¿no? Tratar, tratar y cuando en la, a través de la práctica meditativa llegas a ese punto donde eres perfectamente consciente de la actividad de la mente y de algo que observa, es el primer avance significativo en las prácticas de meditación. Decir, cuando la gente llega ahí a ser perfectamente consciente de eso, ya ha pegado un salto. Vale, y eso es a lo máximo que podemos aspirar. En un, si en un primer momento, digo, en un primer momento, es decir, contemplar la mente, que ya es mucho. Vale. Para mí, cuando la respuesta a esto que has dicho, que, eh, a partir de qué momento, cómo empezar, todo para mí la respuesta está en una frase que has dicho mencionando a los estoicos, que el punto de partida está en ti mismo. Entonces, esto también respondería a lo que tú has dicho, de que… Parar todo, ¿no? En el momento en que tú entres en ti mismo, paras todo. Y eso es lo que tenía que decir. Eh, a lo que has preguntado, sí. eh, yo pienso, o sea, diferencia es en la autoaceptación. No nos aceptamos y entonces no aceptamos nada de lo que nos rodea ni a nadie. Y eso, autoaceptarnos. Y es difícil. <risa> o sea... ¿Por qué difícil? que es difícil. Uf, porque todos tenemos nuestros momentos de wow, qué tremendo soy, "Buf, qué mierda soy. Entonces, el encontrar el equilibrio ese de la autoaceptación, de somos lo que somos, o sea, y, y hay que tirar para adelante. Y si no nos gusta algo de nosotros, intentar cambiarlo, pero no rechazarlo. No. Bueno, yo vuelvo un poco atrás en el debate, voy a decir una cosa así muy general. Que siempre que se habla de espiritualidad, casi siempre se me ocurre. Yo, eh, hablando de espiritualidad, casi siempre, eh, yo eh, suelo recordar refranes, refranes nuestros, de antiguos. Mi madre era muy refranera, mujer refranera, mujer puñetera. <risa> bueno, pues hay, hay uno, lo que se decía al principio, esa frase tan bonita que decía, eh, retírate al interior de ti mismo y permanece allí, me ha sugerido enseguida, lo de, a ver, una cosa que decía mi madre, salíme de mi casa y avergoncéme volvíme a mi casa y gobernéme. Y otro también, que me ha venido así al hilo, porque ese, ese le recuerdo más veces, pero este ha sido nuevo y lo, lo acabo de recordar ahora mismo, que dice, a tu casa grulla, aunque sea en un pie. Las grullas que vemos todos pasar, que van a... bueno sí, pues, sí. Se ve que en ese viaje largo alguna se quedó coja, y bueno, tendría su, haría su viaje iniciático, me imagino, que por ahí va un poco la historia, ¿no? Y, y lo solucionó así, volviendo a su casa, a tu casa grulla, aunque sea en un pie. Por eso siempre es volver a uno mismo, volver al interior, pero que está en todas las culturas. Quizá nos lo han vetado y en otras culturas menos influenciadas por esta occidentalidad perniciosa que, hemos, luego, que estamos transmitiendo todavía nosotros, a lo mejor lo tienen vivo porque están menos occidentalizados, digamos, y por eso recurrimos tanto nosotros a las culturas de Oriente, pero que si vamos a la raíz, porque si eso es una cosa tan de nosotros, tan de, tan de nuestro ser, tiene que estar en la raíz de todo el mundo, ¿no? Si vamos a la raíz lo tenemos en nuestra tradición, por mucho que nos haya sido ocultado, pero ahí está, ahí están los refranes. Venga, gracias. Exactamente, eso es lo que comentaba antes, lo que lo que desarrolla suami Satyananda en ese en ese vídeo, es decir, cómo está, como las tradiciones originales tenían muchísimos puntos en común, ¿no? ¿Eh? Y, y dónde se encuentra todo ese tipo de cosas, ¿no? Eh, hola, buenos días. Eh, yo quería nada eh, comentar eh, la necesidad, ¿no? del la figura de, del maestro, ¿no?, del gurú, como, por ejemplo, algunas filosofías, ¿no? más, Vamos a ver, ahí hay dos posiciones, una que es la hinduista clásica, donde la figura del maestro es necesaria dentro de su cosmovisión y lo dicen de una manera más sencilla, es decir, tú cuando empiezas a estudiar, primero vas a preescolar, luego vas a primaria, luego a secundaria, es decir, lo que no te planteas es saltar de primaria a la universidad, ¿no?, por lo tanto, a veces, aunque sea en el propio autodesarrollo, quien más te puede ayudar es una persona que te va a llevar paso a paso. Pero bueno, hay más matices y tal, pero efectivamente, y como con la cita que empieza el, eh, mi ponencia, que es de Félix, solo el ser construye al ser. Por lo tanto, es desde ahí, es decir, solo nosotros nos podemos autoconstruir decir, que hay distintas visiones. Si yo me apunte a decir, hay una propuesta concreta para trabajar todos estos temas, digo, por si queréis que se forme un grupo de trabajo, pues aquí hay una propuesta. Y en cuanto a la parada, pues quizá desde contestar para tratar a la pregunta que se hacía ya en el segundo encuentro, en uno de los textos que se presentaron, que es, ¿qué es pues un ser humano integral? ¿Vale? Y a lo mejor crear un grupo de trabajo para... A partir de ahí, es decir, tratar de elaborar materiales o talleres o técnicas que puedan ayudarnos a desarrollarlo mejor para quien llegue y no lo tenga claro o para nosotros mismos, ¿no? Esa es la propuesta de la, de la ponencia, ¿no? Como para darle continuidad y crear una, un grupo de trabajo. Sí, Bueno, no sé si alguien necesita urgentemente decir algo. Tenemos un minuto, Live, en matemáticas, para poder integrar algo, primero tienes que saber cuál es la diferencia entre las cosas. La diferenciación, lo que te permite es llegar al infinito más pequeñito, y desde el infinito más pequeñito podemos llegar al infinito mayor. Entonces, mi pregunta es: eh, si hablamos de integrar, primero, ¿cuál es la diferencia para poder luego integrar lo que es diferente? Sí, como no hay tiempo, un concepto del, del yoga viveca, discriminación. Es decir, es una de las herramientas para saber lo que es y lo que no es. Así que coincide con, con lo que tú planteas, creo. Al menos en su sentido, ¿no? ¿Vale? discernir, ¿no? Discernir, sí. Discernir que me gusta más que discriminación. No, no, y más precisa. Tiene matices mucho más preciso Intentando responder un poco a la pregunta que has planteado de por dónde empezar, um, creo que como personas interesadas en la integralidad y en la integración, sería bueno empezar por, por al menos lo que he intentado hacer en los últimos años, intentar uh, empezar por como hacernos un mapa de toda la complejidad que hay de propuestas y de tradiciones y de herramientas y prácticas para, el desarrollo, para la autoconstrucción, el desarrollo personal. Eh, porque hoy tenemos herramientas para hacer eso, ¿no? por ejemplo internet en este sentido nos puede ayudar mucho, ¿no? por primera vez en, el, en la historia tenemos la capacidad de fácilmente recoger información proveniente de, de muchísima gente alrededor del mundo y de muchos momentos históricos, entonces podemos intentar hacer un mapa de un poco del desarrollo personal, de la autoconstrucción, que a lo mejor se podría como, dividir en, en desarrollo de la mente, desarrollo de la emocional, igual y físico, por ejemplo, es una de las propuestas básicas, ¿no? primera diferenciación. Y, y, y nada, creo que, que eso sería bueno porque hay mucha gente que de, que de entrada se pone como enseguida en alguna herramienta concreta, en alguna tradición, ¿no? y está bien porque en todas en muchas herramientas hay cosas valiosas, eh, pero a lo mejor para hacer esta integración y tener sí. esta visión integral primero tendríamos que, que conocer un poco de, de muchas cosas, ver qué es lo que aportan, ver cuáles son sus puntos fuertes, sus puntos débiles, ver cómo, cuál es su diferenciación, como comentaba el compañero, para así poder, uh, bueno, avanzar desde una, una, una visión global. ¿no? Y bueno, en este sentido, uno de los esfuerzos que se ha hecho en este sentido en las últimas décadas ha sido, uh, que también le llaman, el, el, bueno, la teoría integral le llaman, de Ken Wilber, que es un filósofo, sí, sí, conozco. Um, líder espiritual americano, pero que ha, ha trabajado con muchísimas propuestas provenientes de, de toda la historia, de todas partes del mundo, y que ha hecho un, un poco una, un intento de este mapa global de, de todas estas técnicas. No tenemos tiempo, ¿verdad? No. Eh, según la estructura un poco que se ha propuesto para todo el encuentro, diez minutitos para pues para lo que hemos venido a hacer aquí, que es mmm, iniciar pro, eh, propuestas, como decía Blay, pues bueno, pues me parece fenomenal. O sea, el que quiera, los que queramos, nos quedamos eh, y nos medio comprometemos, porque entiendo que el compromiso forma parte de la autoconstrucción, ¿no? Entonces, y el esfuerzo y lo que... Entonces, el que quiera o se sienta que puede aportar un granito de arena en este... En este en esta propuesta que nos ha planteado luis pues nos quedamos y debatimos otros 10 minutos sobre cómo constituir un grupo de, de acción de trabajo lo que se nos ocurra vale Time for truth.